Bueno, bueno, mi gente, retornamos aquí a Los Osobrosos, el programa que se es estresa, el toque de queda, señores. Recordarles a ustedes que nos sigan en las redes sociales como Telenor, Condeo. Y en YouTube también, Telenol, y en Instagram, y en todos los lados. Comente, deje su comentario ahí, dele like, dislike, lo que usted quiera, pero esté activo en las redes sociales con nosotros. Bueno, y me recuerde me llamar. Para, me, para acá, güey, porque... <ríe> me está no, dando no, payola no, no. en estos flows aquí. Señores, y, y recuerde llamar también. Llamen aquí al programa cualquier opinión, cualquier cosa de los temas que aquí nosotros desglosamos. Señores, el teteo de la vacunación en Alofoque. El productor radial Santiago Matías Alofoque junto con los funcionarios, del, los funcionarios del gobierno, estuvieron el fin de semana en diversos barrios de la ciudad de Santo Domingo para promover entre los jóvenes la jornada de vacunación contra el COVID-19. Matías estuvo acompañado de su aliado compañero DJ Topo Point y parte del gobierno de la Dirección de Comunicación como Milagro Germán y el ministro nené Cabrera. Según Num según el número de, eh, ofrecido por el gobierno, la jornada de vacunación en el Gran Santo Domingo fue un éxito y a nivel nacional se han superado las los 5 millones de dosis de sumi eh, suministradas. El teteo de la vacunación, señores, un, un proyecto que eh, junto al gobierno, a los foques, ha promovido para que la gente en los barrios se vacune. También recordemos y darle los créditos al mismo Capricornio que utilizó su camión también para vacunar en los barrios. Mucha gente fue al camión también de Capricornio y se vacunó. Muchos jóvenes de nuevo talento y ese tipo de cosas. Ahí vemos el, el ministro y, y es un... Es un una buena labor de parte de Alofoque, el, los influencers de, de nuestro país aquí en República Dominicana, que se suman a esta causa de vacunación. Recordemos que como son influencers aquí en el país, las personas le hacen más caso y le hacen más coro Nada más por, por estar en el teteo y estar al lado de Capricornio, de Alofoque, de Topopó, la gente va y se pone su vacuna, señores, se motivan. El gobierno tiene un mes y pico diciéndole que se vacunen y vienen a, vienen a los foques, vienen Capricornio, los muchachones, salen a los barrios y ya la gente va. Porque es una fiebre, tú estás al lado de esa gente. Entonces, es una buena labor. Aquí también en San Francisco, Roberto Neri eh, acudió al llamado y también hizo su teteo de vacunación con los urbanos, que queremos agradecerle también. Por allá tuvo Neto flow también ahí... Eh, en la vacunación con Roberto Neri. Y, y, y qué bueno sí que se usen este tipo de herramientas, los influencers, los artistas urbanos, ya sea de X pueblo, las personas que tienen más influencia de su pueblo, para que sorte a la población que se vacune. Ya está, ya. Porque la gente, la gente como Mira. que tiene pánico, eh, eh, como que tiene pánico vacunarse la gente, yo no entiendo. Ahí está Santiago Ahí Matías. Ahí está Santiago Matías, eh, eh, cuál ha sido la cabeza de, de ese proyecto de vacunación y muchas personas se han sumado, ahí está Chico Sani también a Trato Es bueno, es bueno. Aquí también lo estamos haciendo gracias a Roberto Neri. Neri. Y, y, y mucho. Y, y el muchas... de Rufo, el de Rufo, ¿cómo es? Ah, el... Jackson, Jackson de, ahí, de Jesús, ahí está el un video. Hoy también. Ajá, estuvo con nosotros Crazy Design Crazy también. Design. Eh, eh. Y quiero aportar algo ahí. Ese joven, cuando abría su negocio, su discoteca, muchos querían acabarlo y querían eh, despotricarlo. Sí. Ahora... Él está poniendo esa misma herramienta donde antes había teteo, la está poniendo para que se vacunen y nadie dice nada. Nadie Más dice entonces, nada. Más de 300 vacunos por entonces, la mañana. ¿cómo es posible que para acabarme tú tengas boca y tengas medio? Pero entonces para decir que yo lo estoy haciendo bien, no lo tienes. Vamos a ser agradecidos, señores. Claro. Cuando tiene una fiesta lo quieren acabar. Cuando aporta al pueblo no dicen no, nada. No, no dicen nada. Eh, puntualizar algo, recordar que Jackson de Jesús con todo y que tenía el COVID, o sea, porque él fue uno de los principales afectados de COVID aquí en San Francisco de Macorís, con todo y eso, puso a disposición su discoteca para recoger sí, pues ayuda abríe, y distribuirla que le, que le, que le en, en toda la ciudad. Y eso es algo de verdad... Tenemos un video muy, por ahí. De, de, muy destacable de, de, de, de Mirable, lo que pasó Y, y, y qué bueno que traiga, traiga también influencia, el y creo que el Lírico en la casa. Lídico, sí. Porque eso motiva a la población. Ahí está. Y, y, que, es. y que hay otros negocios de la misma calidad que él aquí, que no han hecho nada que por eso. No han eso. hecho nada. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo el joven Jackson de Jesús. Esta jornada de vacunación en la discoteca Roof Club. Estamos motivando a la juventud, exhortándoles que, que vengan a vacunarse, porque nuestra intención es que se vacunen las más personas posibles para poder salir de esta pandemia. Y como aquí es un lugar de diversión. Estamos tratando de que los jóvenes, que son los que no han estado acudiendo, se motiven ya que se sienten familiarizados con el lugar y, y tomen la iniciativa y van a vacunarse. ¿El horario? ¿Hasta qué hora está? Estaremos a, hasta las 3, hasta las 3 de la tarde. Ok, muchas gracias. <risa> El <risa> flaco, no es fácil. Señores, ahí está. Y, y, y hay que agradecer, hay que aplaudirle esto a Jackson de Jesús que siempre se preocupa por todo su pueblo, la provincia y el país. También estuvo por ahí Crazy Design, que es un artista urbano, el cual sirvió de motivación para los jóvenes también. Como usted va y consume alcohol en su negocio también, vaya a vacunarse. Hay muchas personas que le da vergüenza, le da pánico ir a un hospital o a un centro de vacunación. Ahí se sienten más cómodos cómodo. y lo hicieron. Eh, muchas gracias, a Jackson, por prestar sus instalaciones. Eh, la, como dijo nuestro hermano Jorge, hay muchas personas que acaban el otro por lo bueno, o sea, por lo malo, entonces lo bueno no lo quieren aplaudir. Muchas gracias a ese joven que siempre se ha preocupado por la juventud y toda la provincia de Duarte. Duarte. Mira, la gente que va a rumbo eh, permiso, se vacunó Joel La Para, aquí está con nosotros Joeel La Para sí, ¿Qué no? es lo que pasa, Villalona con Joel no, La Para? No. ¿Eh? Eh, se ah, vacunó, que no quería vacunarse, ahí está Joel la para A Joel lo amenazamos y le dijimos, sí. mira, no van a andar. Claro, claro, un saludo <ríe> a la gente tuya. Un saludo a mi gente, que se vacunen, que se ese, vacunen. Ese vacune. no, no va a andar con no, el nombre no, de Eli no, Eli, si no, no te vacunas porque necesitas sabes que Joel la para el que no lo conoce, es el <ríe> compañero nuestro, en lo que es el líder del Pueblo, y, y es el reportero también de la página www.nestorflow.com eh, parte del equipo. ¿Qué? Y lo amenazaron y le dijeron, si no te vacunas. Yo, yo, no soy, van a yo soy la figura y hay que poner dinero. <risa> Tú sabes que siempre hay un vaqueo. Bombón produce. Bombón produce bonbon, a los fondos y era de los cuartos lo Aquí cuarto. yo soy la figura y eh, yo es de los cuartos. <risa> claro. Eh, mire, y el men también se vacunó. Sí. Tuve eh, que eh, comprarle eh. desayuno y el topa, poder, eh, sí, de todo para poder irse a vacunar. Y lo saqué de su casa. Se puso un ovolo para irse a vacunar. Y fue que lo saqué. Está lloviendo. Y lo salvó en alguna vuelta por ahí también. ¡Ey, eh, cuidado! Eh, eh, eh. ¡Ah! No, ¡Montelo! No, ¡Montelo! El, ¡El candado le iba a dar ahí! Eh. Sí. ¡Y este león, dijo candado! <risa>